Escúchame Messi, mi empresa fabrica papel higiénico de lija, de los mangos de lija ubicados en Para, para, para, soy colombiano? Sí. Me c***o huevo entonces. Sí, ya sé que se parece el contenido de un youtuber que ya conocemos todos, así que les doy contexto. Asador Maxi iba a intentar cortejar a Capigato en el server de Star, y yo quería ayudarle y grabar la mayor meta que ha tenido en su vida jamás. Pero le erró en los filtros y lo mandaron a casa. Luego de esto, decidimos explorar el server de Star en busca de personas que nos siguieran el juego, y esto pasó. Hola, bro, venimos a hacerte una entrevista. Ah, muy bien, ¿qué tal? Una entrevista de qué va o qué? Una entrevista de empresas. ¿De qué va o okay? qué? ¿Quieres hacer okay? tu propio jefe? Eh, me van a meter en una estafa piramidal porque me encanta la idea, pero quiero ser de los jefes. ¿no? Mira, te vamos a meter en la empresa de. No sé... ¿De venta de productos higiénicos? No sé, no sé, ¿de qué es la empresa? Te vamos a meter, vamos a meter una eh, empresa A ver, te vamos a hacer una serie de preguntas ¿Eh, ¿Pensás que estás capacitado para la empresa? Probablemente no Ok, listo, estás contratado Mira, te vamos a dar un sueldo de 3 mangos por mes Y... y bueno Estamos buscando gente para usarla de muñeco de pruebas Como vendemos papel higiénico, entonces pues vas a tener que ya sabes, usarlo ¿Qué tan buena es la calidad del papel higiénico? A ver, está hecho con lija ¿Lo utilizaron ustedes primeros? No No, por tres mangos, es ¿sí su madre Cuatro y medio Y un viaje a la esquina de su casa Cinco y es un trato Cinco y medio Seis Ok, seis, está bien, trato hecho ¿Y, y el doctor qué, wey? ¿Tengo prestaciones? No No Hola, ¿qué tal? Me están intentando comprar base de mangos, ¿tú qué opinas? 6 mangos y dos viajes, es, es perfecto nada. Pero si te ah. limpias la cola 100 veces <risa> Que nuestros mangos también son de ah, destrozan la garganta, güey Los mangos son... <risa> Nosotros vamos con mangos. Sí te estamos dando de laburo, mira ¿Y cuándo recibo el papel, güey? Como que no podemos cerrar el trato si no saben cómo me van a tratar el papel, güey ¿Que ahora esto también va a salir de Milano? ¿Qué chingado? El papel... Elmo, elmo, elmo ¿Querés que te saquemos de Plaza César y hemos trabajo? ¿Quieres escuchar? Me gusta el tío. P... Digo, digo, me gusta el. Eh, digo, digo. Opa. Me gusta el pez de mi tío. Digo, eh, me gusta el Minecraft mucho. Eres ¿Cómo? perfecto para el trabajo entonces. ¿Qué me tengo que desnudar? M más o menos. Te lo poncho para vos. Vení. La cosa de tu madre. <risa> <risa> me ofrezco para el trabajo. Te explico el trabajo, te fíjate, ven. Nadia, Oni-chan Dime cómo Vengo a saber qué fue lo más tuyo que les pasó en Moscú. A mí lo más tuyo que me pasó es que una mina me seguía. En... Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, Te ofrecemos hasta Buena, buena ¿Qué haciendo? ¿Cómo están? Es que estamos infiltrados en, en este server. <coughs> Pero ustedes no, no saben nada o si no, no, no les pago. ¡Ay, se <risa> ¿Aplican? Y si me deja el poto rojo No, te lo deja brillante <risa> <risa> Te deja lustrado Esto pues me, me idea bastante innovadora ahora sí sí, sí, sí, sí Entonces igual. lo hacen del mango, ¿no? Se supone Sí Ah, vale, está bien ¿Cómo <risa> <risa> a vender papel para tu c... Bueno les ofrezco trabajo. ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, mi empresa fabrica papel higiénico de lija. De papel higiénico. ¿Y si soy alérgica a los mangos? Eh, no, tranquila, nadie es alérgico a esos mangos. Porque no existen. Pasa, pasa. <risa> <risa> Qué silencio. Yo, de pampano, hijo, la grosería. Yo te vendiré una. ¡Ay, yo te sentía! Ah, dijo Hola. la palabra con R. Sí, la dije. <risa> ¿Y cuánto da la paga? Ah, cierto, mango, se me había olvidado. Lo <risa> dije en el curso. Hoy hay promo, señores. Hoy hay promo. Les ofrezco trabajo. Mi empresa fabrica papel higiénico. Sí. Pato cut. Está no. bueno ese rostrán. Pero si sí es suave, porque la verdad es que soy tan rosa. Sí, sí, sí es suave. Es como limpiarse el culo con la piel de un bebé. Amigo, nunca me he limpiado el curso con la piel de un bebé. No sé cómo se siente. <risa> Tranquilo, quiero que lo una primera vez. ¿Qué? Vale, entonces quiero probarlo. Les ofrezco trabajo. ¿Trabajo de...? En fin, ¿te interesa el trabajo? <risa> ¿Qué? Actualmente no estoy pues, en una búsqueda de trabajo, así que... Por el momento se pierde seis mangos y medio. No, qué mala decisión. Mira, ¿me puedes entregar mango mangos totalmente podridos? Son los mismos mangos que tenemos el papel. Este. <risa> sí. Te ofrezco trabajo, bro. Se ve que eres buena onda. A ver. A la verga. Se fue. Conectando. Uh. No. ¿Y si ¿Sí lo está tocando? No, si sí, Amigo, amigo, déjame ser tu amigo. De poeta a poeta, amigo, déjame ser tu amigo. <risa> <risa> <Olivia>. <muchas> <muchas> <muchas> <muchas> <muchas> ¡Me cautivaste, bro! ¡Banca, sí, amigo! Tenés. Yo soy bien hetero, ¿eh? ¡Para! No, no, no, yo soy ¿No? bien hetero. A mí, por mi, dos. Yo venía a decir que ofrecía trabajo. ¡¿Cómo así me paga o qué?! La ¡Banca, La amigo! Así ah, el culado se ponía a tocar re enfermo para que le pegaran. ¡Me eh, sirve, amigo! ¡Mándamelo, amigo! ¡Pasa Paypal! Si queriste algún slogan publicitario y todo, o sea, pero con el piano mejor. ¿Alguna vez has sentido que no te limpias bien cuando sales del baño? Tranquilo, no te preocupes. Este papel es para ti. El papel de Lijam está aquí. ¿Escuchaste bien? Está aquí. Fabricado con los mejores y más finos mangos. Seguro te va a encantar. Eh, no puedo de la risa, esperen, esperen. ¡Esto anuncio, sí, amigo! Juan Cá, amigo! está esta <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa, bro? Soy no. Messi, condado. Messi, sí. seguí tu paso. encaré, encaré y me mandó la mierda, bro. ¿Qué? fue Juega jugar otra partida. <risa> Messi, Messi, te ofrezco trabajo. Ah, uh, oh, por favor, pantalena, la nena. Escúchame, Messi. Mi empresa fabrica papel higiénico de lija. De los mangos de lija ubicados en... Para, para, para. soy colombiana. Sí. Me supo huevo, entonces. te ofrezco trabajo ¿Me sirve? ¿Me sirve Steven? Sí Ah, oh, pro Gracias No, no, sí. Ay, no. Sí. Te ofrezco trabajo Miñita Miñita mi Igual estás Ah, vamos, vamos Miñita Te ofrezco trabajo Ah, ¿en serio? ¿Está No. ¿De sí, No. <risa> Oye, te ofrezco trabajo. No, es que así no. Tienes que ser. Hola, te ofrezco not trabajo not not la, para que ganes yeah, mucho dinero. Y tú vas a ganar mucho dinero conmigo y, y tú. Yo. Dale, dale, dale. Hola, te ofrezco trabajo para que ganes mucho dinero, mucho dinero. No sé cantar muy bien porque es que están durmiendo Yo te voy a hacer ganar dinero Y tú vas a tener que bailar para mí y tú sabrás que yo Oops. te doy dinero Dinero no... el que tú das Dinero el que yo te voy a dar Solo tienes que registrarte aquí Y te voy a robar Tan tan, tan tan Yo no pago dinero Yo te pago manguitos ¿Y por qué pago mangos? Para que pronto vengas, te unas a mi empresa y mi papel tú pruebes. Mientras pruebas mi papel, muchos manguitos tú vas a ganar. Me gusta tu idea, me gusta tu idea, porque con los manguitos yo puedo venderlos y hacer todito. Ahora voy a comer un manguito con mucha miel Porque son suavecitos y muy ricos y Ahora tú sabes que yo vendo manguitos Te compro amigo, te compro Amigo te voy a cantar otra canción para Noel Fab, Porque hoy es septiembre, aún no termina este mes Ah. Oh, le fallaba el ruido. Muy bonito tus videos. Ah, ¿estás viendo mi canal? No, estoy sí viendo tu video. Oh, que sí. suscriptores. Yo también quiero tener sí. suscriptores. Ayúdame. Es que cuando canto subo bastante la voz y despierto gente. Susurra entonces. Y comenzaba <risa> De antemano las estrellas son ustedes Gracias por colaborar en este hermoso video a las personas que lo hicieron Y les pediría por favor que se suscribieran y le den like porque llevo 5 meses editando esto